¡Está bonito! ¡En arriba! Para está listo, por favor. Bueno, ¡En arriba! lo damos en 3, 2, 1, Bien ¡Pro! Entro concentrado, muy tranquilo, pueblo hermano. ¿Sí? Yeah. Tengo mucho estilo, dicen que soy anticuado Hoy, este es un cagón, no se para de mano. Y me cojo a los hermanos Yo estoy descontrolado Si sí. es que saben que yo Amo el bambuay gallo Pero de repente sí. me cambian la mente Dice sí. que se siente sí. lo suficientemente sí. Inteligente para usar El flow de tu presente No quiero suplente No soy su... Sabes que yo nunca uso. Tenés miedo y lo intuyo. La cultura que yo construyo Hijo de puta, esto es muy fuerte Lucas Matías Santo, recordalo para siempre yo. Mati, Mati, Mati, Mati, sí. yo te mato gratis, gratis, gratis Vente a casa para el patio. atins Así es, pero yo te gano hermano Vos ¿Sí? me sudas un huevo y la mitad del otro cuando lo hago sí, Este no es un rapero sí, pro, tan solo es un guacho sí, muy mal educado sí, ya. Sí, ya. Sigo, hasta dónde me voy misionero Viajando nuestro glauco de toque. Ah. Sincero. Sí. ¿Cómo te fue con el MKS? Y la verdad no duró nada para ser sincero. Me siento tan bien. Sí, sí. Es como pintar un tren o como competir con él, con él. No. La verdad estoy mintiendo. Mi mente aterriza. Con ellos yo lo intento. Con él me recago de risa. Sí. Arriba, por favor, Mar del Plata. Ah, Pon ah, tu mano, ah, arriba. mano arriba. Mano arriba. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Mano yeah. arriba. 3, Dos, 2, uno, zona. Hey, Mar del evento yo te sí. hablo Del momento, lo no mejor es sí. que te clavo rima, lo hago todo el tiempo. Solo pongo sentimientos, sabes lo que rimo. Tranquilo, te clavo la palabra, si te cambio los eventos. Conmigo cuando rapeas se caga de risa todo el tiempo. También te reí, lloras y te tiras al piso 100 sentimientos, oh. que es distinto. Como yo te voy a clavar esta rima y te voy a poner la vibra positiva que vos no podés tener en la mente, porque cuando te este rapea la conciencia nunca se la activa. Tener oh. oh. No me ganas hasta dos FMS de seguida, ¿para qué vas a traer a mi hermano? Con uno más te vas a complicar la vida, ¿cómo? No me jodas que te clavo esta A sabes lo que lo vengo a buscar. Quieres traer a mi hermano, bueno que venga mi hermano, que si quiere le damos cogida familiar. Trae a toda tu familia, que ni toda tu familia que al frente no va a ganar. Porque perro que ladra no muerde y este perro no muerde de tanto ladrar. Como. Yo te clavo los ritmos tranquilos. Y volver a bajar, sí. decir que tener todo y no tener nada, sí. hacerte cuenta que no sabes rapear. No. Yo no te hablé de tu diente, putita, deja de llorar. No. Que ahora tienes uno nuevo y si quiero te lo bajo como te lo bajo una vez, lo bajo una vez más. Oh. No, me jodas. ¿Cómo no me jodas, no te clavo una, clavo todas. Como no me jodas, que te gano re tranquilo haciendo hasta puse yoga. Como no me jodas, vos sos un toga. Antes te sentí a ser rapero, pero hoy este rapero es un cero porque me cae Ah, te lo ahoga oh, Siga, siga, sigo, Siga. en serio, nada, última, última, en serio, en serio, no me den más nada, en serio, no viste su cara, Se termina. hasta casi que lloraba, cuando llegué en el hotel va a estar en la cama con la cola vacía, pasándose por